¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Mar Rabbit. Vamos aquí, tengo que darme por vencido contra los Lobradores, no tengo distancia suficiente de disparo, no tengo vida suficiente, así que lo voy a dejar por aquí. Voy a... No voy a intentarlo. Vamos a intentar el otro más difícil porque es de nivel 5, que es el de la parte derecha. Y, y aunque me interesan más los dorados del otro lado... Pero bueno, vamos a ir por el de nivel 5 en consecuencia. Vamos vamos a ver. En este también me, me beneficiaría los tres puntos de habilidad, la verdad. No os, voy a, no os voy a negar. Pero bueno. Es complicado, es complicado el otro. Me he quedado muy vendido, me he quedado muy vendido, la verdad. Y... no mola, no mola. Tengo que matar a cuatro enemigos. Tres están aquí, y este que. A ver, aquí. Es débil a lodo. Y estos son débil a congelación. Débil a lodo, eh. Débil a lodo. A ver... De Spar, lo llevo equipado. Eh, tal cual. Pim pam. Trucu trucu. Vale, vamos allá. Con Luigi que tengo esto. Débil a lodo. Vale, pero quiero... Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero... Que salte. Y que se quede allí. Rumbo al fin. Puedo darla a esto y con un poco de suerte, su lo eléctrico la afecta, efectivamente. Vale, y la rabia que me da, tío, no me lo puedo creer, a ver, con esta es que me da, me da exactamente igual esto, ¿no? Porque 50% aquello. Y no se van a... Con esta. Con heches que les doy desde aquí. Les golpeo a todos, ¿eh? Desde aquí. Con esta puedo. Protegerles. A ver, vamos a poner a Rabbid Luigi. Un momento aquí. Les protejo. Y ahora encima tengo recuperación de Spark. Que es que esto es la bomba. Vamos a golpear. Pero primero vamos a mover a esta. No le golpea a aquella. Pero bueno, si me quito a este... Primero. Si me quito a este primero, ni tan mal. Y si ya hago el hastío, no le golpea. A ver. Rabbit Luigi va a ir aquí. La movida es al mover. Al mover ya no golpeó a los tres. Ya no golpeó a los tres. Qué rabia, eh. Con este mato. Posibilidad de matarlos. Voy a golpear a todos igualmente. La verdad, no, no le mato. Joder, qué rabia. Sería guay poder hacerle. Voy a asegurarme de matar a este, que son muy pesados. Aunque las gorrinadoras, ojito, eh. Saltan, ráfaga. No, el curao. No he curado, tío. No he curado, se me ha ido por completo. No mueres. Rápido. No mueres, eh, perra. Qué perra la garrenadora, eh. A ver, a ver... ¡Toma! 82. Y con esta tengo que... Irme más lejos, no, irme más lejos, no tengo que darle con esta y cero por ciento desde aquí Vamos a protegernos Y a matarla Vale, ha sido más sencillo que el otro O parece que está siendo más sencillo que el otro Vamos a jurarnos Del tirón No vaya a ser Y turno del enemigo Que no va a llegar hasta nosotros Todavía bueno, tengo que matar a cuatro, no puedo atacarla a esto, vale, wow. <risa> Es muy inteligente lo que acabo de hacer. Ahora que lo pienso. Vale, esta llega hasta aquí. La intencionalidad de mi ataque... Es... Tal que esta. Quitarle la... Protección. Activar... El hastío que no llega. Estupendo y maravilloso. Con Edge puedo acercar este. Mítico. Y con Edge. me vengo aquí. 0% otra vez, tío. Joder, macho, que mala suerte. Vamos a activar el aluvión de espadas y a dispararle. Es un poco sacrificar a Edge, pero... Ya estamos. Creo que no tengo... Nada que hacer, porque esto no puedo. Así que... Ah, bueno, pero puedo activar esto. Vale. Turno del enemigo. Nos ha quitado algo que hacer. Lodo. Y de aquí que nos sale otra gorrinadora. Vale No puedo atacar Puedo darle acelerón Y podemos hacer Choque Con edge vamos a acercarnos a Ravid Estela porque si no vale, tenemos esto y le sigo dando y le sigo dando Con Edge vamos a curarnos. Y con esta va a ser Acelerón aquí. Activamos esto y la matamos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Uf, me ha costado, eh, al final. Me ha costado pasar a este nivel de premium. Vamos a, a coger estas de aquí, salen todas cerquita, por aquí, cogemos estas de aquí. No sé cuáles más hay. Aquí. Ah, 88. Para una, una curación más. Curamos un 15%. Subimos de nivel. Tres puntos de habilidad. Un super champiñón. Bueno, no está mal. No está mal. Estoy de decepcionado por no haber logrado el, el de los logradores. Pero es que no tengo equipo. No tengo a Luigi. No tengo un tanque que pueda... Eh, hacerles bastante daño. Pues es un fastidio, pero es que no era era imposible. Podía intentarlo mil veces y es que ellos no se acercaban, no tal. No os voy a engañar. Lo he intentado grabar dos dos veces más y he visto que no tengo equipo ni cambiando las habilidades ni nada por el estilo.